Estás mute. allá Ahora sí ya me oigo. <risa> Hola, <risa> les digo que ahora todo me está pasando. Esperamos no perder. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Ian, ¿cómo estás? Este, ya vamos a jugar contra los halcones negros y platicamos de todo lo que se viene y todo lo que va a pasar. Les decía yo. Que perder contra Atlanta. Samu 94. Dice no se escuche. Ya, ya, ya corregí eso, amigo, ya corregí eso, Samu, Samu94, ya lo corregí, ya estamos aquí, este, todo me pasó ahorita al iniciar la transmisión, creo que se me fueron ahí dos, tres cosas, pero ya estoy aquí, este, hay que ganar Atlanta, sí o sí, porque, porque Atlanta está un juego de nosotros, si nos ganan, nos empatan, y por criterio de desempate se nos trepan, se podrían trepar ellos así de... Fregadazo al, al sexto lugar que tenemos. Y nosotros podríamos bajar hasta el noveno o décimo. Entonces no podemos perder contra Atlanta. De ninguna ni maldita forma podemos permitirnos perder este juego. Y Atlanta nos ha chamaqueado. Los últimos dos juegos nos han ganado. Y eso no puede pasar y no me lo puedo permitir. Ya empezó mala transmisión. Espero yo no calabacearla hoy. Espero no, no perder y no fallarles. Pero vamos a ganar. Vamos a ganarlo. Se tiene que ganar. Miren, El Play of Picture según yo como vi mi temporada con 12-1. Este, ahí más o menos vamos ¿no? Atlanta ahí está correteando Pero la vida real también allá anda Atlanta Peleando por un comodín Y para ellos ganar este juego Es meterse a los playoffs y sacarnos a nosotros Y no podemos permitir de ninguna manera Que pase eso Nos ha costado mucho llegar a donde hemos estado ahorita, Pero bueno Vamos a jugarlo Algunos resultados Kansas le ganó a A, a San Diego creo, Lo cual yo creo que sí va a pasar también Está medio lloviendo, esperemos que no pase eso el domingo, que jugamos a las 3 y cacho. 3-5 me parece, algo así. Y se anda rumorando que el de los Rams lo van a pasar el último, el de la semana 18. Se podría pasar a horario estelar en Sabatino. Todo depende, yo creo que de cómo siga avanzando los Niners, porque los Rams se acaban de chutar a los Cardenales. Y les siguen queriendo pelear la división. Los cardenales ya podían haberse casi coronado y lo dejaron ir. Vamos pues. Pero tiene que tomar cuidado del gol mejor. El gol tiene que ir a los gars que tienen los jerseys que están usando esta semana, no la oposición. Es Ridley, es Ridley. Me parece que es Ridley. Nos va a dar mucha lata. A los dos halcones los, los... negros también traen al, a Corre del Patterson. Que hace más o menos las que hace vivo ¿no? de, de corredor receptor. Entonces, aguas con Corre del Patterson. Y Matt Ryan, yo, yo, yo le echo a que él, o calculo o pienso que Nick Bosa se puede llevar una o dos capturitas más. Esperemos que sí, porque podría irse arriba en capturas de Mariscal de Campo. Y estaría bien chido eso, la neta. ¿A ¿Dónde salió el blitz? Ah, tengo que hacer algunas sustituciones. ¿Eso es cierto? Vamos a Vamos a... Vamos a cambiar. Algunos jugadores que no deben de estar. No, coreback. Ese sí. Corredor. Monster, no. Vamos a meter a, a Mitchell. Yo espero que ya esté Mitchell. Y de tres vamos a meter a... No. De tres vamos a meter a... A Wilson. No, a... A, a Wilson de 2. A Rahim vamos a sacarlo. Ya no tengo más corredores. Bueno, entonces lo dejamos. Vamos con los receptores. El fullback. Pues Jushek. Receptores. Samuel James. A, a, a, a James vamos a sacarlo. Vamos a meter a Ayuk. Porque Ayuk ya está. No sé por qué aquí no me aparece. A Hort. Vamos a meter a... ¿Dónde está el otro? Es que no sé por qué no me, no me ponen a... Joan Jennings. Pero bueno. Sherfield. Jalen Hort. Ya ni siquiera está en el equipo. A la cerrada está. Línea no hay bronca. Bueno, creo que el... Mike McLinch, vamos a meter a Jalen Moore. Left end, ahí está Eric Armstead. Right end, es Nick Bosa. Maurice Hurts, está bien. Al Sahir, bien. First Warner, bien. Y aquí a ah, Drew Green, lo vamos a meter a Marcel Harris, porque es el que <coughs> ha estado. Jason Barrett se va. Metemos a quién? Ambry Thomas. Ah, espera, espera, espera, El otro esquinero tiene que ser. No es Kevin que Williams, tiene que ser. Eh. Ah, ¿quién es el otro esquinero? Pero es que aquí todavía tan, tampoco está Norman. Bueno, vamos a dejar a, a Kevin Williams entonces. Este, Sefties. Jimmy Ward. El otro Sefties, quitar. bien, Ufanga. Ahí está ya. ¡Vámonos! Que continúen las acciones. Ah. Hasta ahí, señores. Primero es de allá al 47. Me están moviendo el balón. Los halcones negros, ¿no? Hay que decirlo. Pero ahorita les voy a ajustar. So from ¿eh? ¿A ver, este es sí, 10, 10, 10, 10. the territory 10 meter a DJ Jones, Pero eh. a Ryan, corre. Ah, no, ¿dónde? Ah, también trae esta muy buena la cerrada El novato, el, el Kyle Pitts Es cierto ya verán, hay que Brandon Ayuk Está fuera toda la temporada Según esta cosa Hoy oh, sí llegó diez, yes, me están moviendo. Casi todas las primeras ofensivas en la temporada me han arrastrado. Nomás no encuentro cómo pararlos ¡No! ¡Ay, per... ¡No! ¡No puede ser! Juraba que era corrida. Me adotan con Gage Jr. Y Atlanta se va... Nada, me está saliendo. En este inicio de transmisión. Accidentada. Y luego, luego me... Andan, bloqueado! ¡Corre, corre! ¡Ay, no! Puedo bueno, 6-0. Bien, ya. Nos vamos a acomodar las cosas pero ah, corto Ok, desde la 24 No pasa nada, es como si Ahí viene Jimmy Garoppolo Que se aventó un gran drive final En el juego contra los Bengals sí hay que decir que jugó muy flojito En medio mal, la neta ¿no? Todo el partido nos salvamos también de que nos perdiera el juego. Nos lo gana, pero casi nos lo pierde. Oh, Flanagan fue lastimado. También aquí es un hospital San Francisco, ¿no? Pero bueno. Eh, no sé si las puedo cambiar. This one to use. Ayusha, 12 yarditas primero y 10 La leí, la leí, la leí. Ya consiguió una otra meta, Calle Shanahan. Con Youske que, que hay que usarlo, hay que usarlo. Hay muchas armas en los Niners como para no usarlas. So from the 36 now, first and ¡No! ¡No! ¿Estaba del otro lado el backer? ¿Cómo llegó ahí? No leí, se había cargado hacia la derecha, no puede ser. Vean. ¿Cómo se mueve ahí? O sea... No, señores, hoy no es mi día intercepción, Ryan. No estoy pudiendo con Atlanta, no puede ser. ¿Dónde bien! ¡Ah! Nos tenemos que cerrar. Aún así con el gol de campo se me van a ir arriba. Y eso no está chido. Oh, bien, bien, bien, bien, bien, bien. bien. Ryan. ¡No! Oh, ¡Se salió, se salió, se salió bien! Right se la van a jugar. ¡Gran really nice Guión ¡No! Alex bajo Alex-Cap7. ¡No! Dice. Mandal cargas. Le mandé una carga, Alex. Le mandé una carga, pero no me funcionó. 12-0 Creo que nunca había estado tan abajo en un juego Recuérdame Alex o recuérdeme No puedo creerlo Ay ese también casi loco. Lo estoy yendo muy abajo Pero te voy a hacer a, a, a caso Alex Voy a tener que empezar a cargar al, al Matt Ryan Porque si no me está despedazando Ay, qué coraje no nos desesperemos, tranquilo Sigamos jugando con el librito Alex-bajo cap 7 La vez que jugaste en línea Ah, sí, sabes si sí me dieron Ah, <risa> sí, cierto, ya no me acordaba Sabes si me dieron una arrastradota. Bueno, pero contra la máquina no me habían planchado hacia Alex <risa> está la me echó bien Se acabó el primer cuarto los halcones negros me están pasando por encima Bien y bonito Alex bajo cap 7 Dice No que recuerde Pues no, pero yo creo que sabe si sí Contra la máquina no, contra la máquina nunca me habían estado Hecho lo que me están haciendo ahorita y la verdad es que sí me estoy traumando Porque no, no puede ser eso ¡Corre, corre, corre! corre ¡Vámonos! cala. ¡Ay! ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? ¡Ya se los había quitado a todos! ¡Y usando Ah, ¿Cómo creen, a good hands there defensively, and down. I think he's got to be careful not to force anything into coverage right there. There weren't really any throwing lanes, but the best part for him, he's got second and third down to fall back on. After the incomplete pass, here now is second and ten. Ay, no puede ser Me equivoqué, era el círculo Cap 7. Dice En esa zona del campo es mejor correr el balón Ya sé amigo, me estoy alocando Me está ganando la desesperación, pero Casi, casi, casi Jugadas en serie, jugadas en serie, jugadas en serie Short of the first as they tackle him down at about the 36. Garoppolo to throw forward on forward. Got a man that's Trent Ahí está, como no sides were holding their breath there on that fourth down play and the offense can breathe a sigh of relief and both knew exactly where the first down markers were you know the defense is trying to guard those sticks and try and keep people in front but somehow some way monster. Cassie. a good rally to the football keeps him to only a yard and its second down ¡Hala, hala, hala, hala, hala! uy ¡El ¡Ah! ¡Qué mando! ¡Frustrating for a defensa yardage running game? Bloquea, bloquea, bloquea Touchdown Jimmy Garoppolo Touchdown señores Y nos ponemos en el juego ¿Cómo no Todavía van a tener el balón Si paramos ya la armamos porque recibimos en la segunda mitad. Ando nervioso, yo nunca me pongo tan nervioso. Ah, no Relájate, Shanahan. El Shanahan que vive en mí se tiene que relajar. Es Vamos a hacerle caso al buen Alex Cap. Vamos a cargarle al... Alex Dion bajo cap 7 Dice Solo no las chanejans Ay me pararon las cargas Alex No la quiero chanejanear No la quiero chanejanear No la quiero amigo pero ve me... mm. Ah, oh, me está agarrando. Yards ya, Marte, vamos con las poderosas. Ah. 57, ¿Dónde? Ahí está. Lo sabía. Tercera y quince, señores. Tercera y quince. Alex guión bajo cap 7. Dice. Bien. ¿A dónde? Fútbol. Alex en CAP7, dice, ¿qué cobertura se estás mandando? En segunda, ahorita le mandé dólar, ¿no? Le mandé cover 2, dólar. Y ahorita, en, en esta tercera, le mandé eh, cover 3, Este weak Song creo que era. Ya es que aparezco de por si sí juega mucho cover 3. Pero ya los paré. Vamos a tener un minutito. James Natt, a return. Un poquito más de un minuto Y tres tiempos fuera para mover el balón Todavía podemos Todavía se puede sacar Y podemos irnos arriba en el marcador Como carajos, ¿no? <tú> And looking at this situation, Charles, you got more than a minute, you've got all three timeouts. Probably no need to play this safe. So what you're saying is that we're doing a little bit of a mind meld here, aren't we? Because I'm thinking along the same lines as you. This amount of time, don't be compelled to play it too safe. This is a chance to get, Sang yeah. get on the board. Now after the completion, we're at a timeout, an injured player. Ah, no. No, no. on him. Ah, pidió tiempo a Atlanta, pidió tiempo a Atlanta. Bien. Uf. Ay, oh, casi me llegaban. Alex bajo cap 7. Dice, sí, juega bien los tiempos y que no te llegue el espíritu de Am Eso es lo que quiero hacer. Amigo. Eso es lo que quiero hacer. Bien, se lo quito. Bien, corre, salte. Ajá. Ah. Also a game of mismatches, and they're trying to create one there. Getting it to their back out of the backfield to make a bigger play. As we often say, get it to him in space, let him use his leg. Yeah, if he can get a matchup against a linebacker or maybe a defensive end dropping out in a zone blitz, he's gonna win that battle just about every time. And yet again it's Garoppolo. Oh, qué jugada oh, Qué jugada de Jimmy Qué jugada de Jimmy Se quitó la presión Doble bloqueo y de dónde me llegó Corre Divo, corre Divo, corre Divo, corre Touch Me llegó JG. Sí, rifó, se rifó Jimmy G Así ¡Ah, fue Touchdown, bien Touchdown 49 Sí Ya le dimos la vuelta, cómo no Con 36 segundos Y aparte vamos a recibir, ahora hay que poner los musos Porque Matt Ryan nos puede hacer ahí la malogra. Con un gol de campo se nos van arriba Y tienen todavía dos tiempos fuera Ahí les encargo ¡Fútbol! ¡Corre! ¡Equipos especiales! ¡Touchdown! Ufanga, quién, quién saber quién fue el que dio el trancazo Pero Ufanga, nota Alex Dion bajo cap 7 Bien Alex Bien Sí. Dark Suga Dice Vamos Venga Look for Williams Bien Saludos Dark Suga Vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí la llevamos Alex-Bajo Cap 7 Dice Hay equipos especiales Hay equipos especiales Creo que es mi primera anotación De equipos especiales ¿No? En la temporada No había anotado Con los equipos especiales Pero bien ahí no sé quién fue el que, el que provocó el fumble, pero Fanga muy bien ahí a las busas y touchdown y ya hicimos la vuelta. Nos iban ganando 13-0 ¿no? para los que van llegando. Y ya vamos ganando 21-13. Ya se les puso más complicado el panorama. Porque tienen que anotar y meter conversión para empatarnos con 25 segundos. <coughs> Tienen que recorrer al menos unas 40 yardas. Cover 9. Voy a mandar cover 9. Voy a jugarle en el centro. Pero voy a mandar un liniero extra. ¡Ah! Me jugó a la zona al flat. Alex-Bajo cap 7. Dice. Si justo cover 9. Cover 6, cover 6, cover 6. Lo mismo. Cobramos afuera. Un dinero extra. ¡Ah, no! ¡Oh, y la voló! Alex Leon bajo Cap7. Dice. cargale y repítele cargas. Híjole, no, amigo, es que si le cargo ahorita, mira. Está, está yendo por pase. Yo lo que quiero es jugar preventivo. Y con tres le, con tres le podemos llegar. Con tres le podemos llegar. ¡Nada, bien! Ahí está. Se presionó solito. A entregar el balón. ¡Sí, señor! Vamos a ver que no se la vaya a jugar. No, no creo. Ahora vamos a ver como 5 segundos para intentar algo. Déjala, déjala, déjala. 7 segundos y 2 tiempos fuera. Um. ¡Un San Francisco offense ready to start their next drive segundo no sé ni qué mandar pero a ver si sale They oh, catch a lot tirado al corredor. Bueno, vamos ganando. Eso es lo importante. Y recibimos. Eso es más importante. Tenemos que ganar Dice, este juego. 25. Dice: Creo que Hambre y Thomas va a ser un CB elite. Esta semana le fue mal porque tenía que cubrir a Chase Oigens. Y además del QB, la posición de CB es la más difícil en transacción del Golich a la NFL. Me recuerda al viejo Serman en sus primeros dos años, hasta el tercero repunto. Híjole, ojalá, amigo, yo la neta, primeramente saludos, Vic, pero yo no sé, Ambritomas, a mí sí me dejó con serias dudas este juego, Yamar Chase lo, lo quemó a diestra y siniestra, velocidad, castigos tontos, ah, Sherman en su primer año ya se vio mucho mejor, ojalá, ojalá, porque aparte es bajito, no es tan alto como Sherman, entonces, yo tengo mis dudas con, con Amory Thomas. Ojalá sí, amigo. Ojalá que sí. Ojalá tengas toda la razón del mundo. Los Cardinals, que aquí van muy mal. Los Dodgers van mejor que en la vida real. Hasta todo, todo lento, Jimmy, pero anotó. Y Matt Ryan, pues haciendo lo que sabe hacer. Matt Ryan, da, quemarnos por aire. Ese va a ser el duelo bien complicado contra Atlanta. Híjole, Matt Ryan. Pararlo por aire. A ver si, ojalá Amber más rife. No sé si vaya a regresar Dante Johnson. Que la noticia triste fue lo de Dante Johnson, ¿no? Que al otro día, el lunes, falleció su mamá, por eso se fue. Ojalá si lo meten, juegue, juegue con esa motivación. El señor Dante Johnson, puede dar un juegazo. Muchos jugadores, hay muchos ejemplos de jugadores que después de que vienen de una situación así juegan, espectacular. Ojalá Dante Johnson sea una de esas eh, noticias. Dice: Si creo que Thomas y Leonor van a ser entre élites y muy cumplidores. Ojalá, amigo, ojalá, ojalá que sí. No. yardas. Se está olvidando correr. Y eso no lo puedo hacer. Segunda y 12 no esperan la corrida. Así que se va. Alex-Cap7. Ah, dice. Yo creo que Atlanta va a jugar a buscar la falta para quemar a la secundaria. Muy probablemente. Afortunadamente ya no tienen a Julio Jones Que fue quien más daño nos hizo la vez pasada ¿No? El señor Julio Jones Que fue incluso el que nos ganó el juego Aquel 2019 con esa última atrapada Entonces Pero no, sí, definitivamente no hay que No hay que este, hacerlos menos A los negros Dice Chase y Vero serán una muy buena dupla de esas Que se veía en Arizona de Fit, geraldi Warner sí, Vero Dice Vero el 25 Dice: Seguimos en playoffs. Solo que esta semana en el playoffs, picture cambio. Y si hoy se acabará la temporada, nos tocarían los Cards. Sí, Chase y Burrow serán una buena. Sí, Chase y Burrow, Burrow. A mí me gustó mucho lo que vi de Burrow. Creo que sí puede ser un corebacksazo. Híjole, no sé si tenga yo buen ojo, pero sí creo que puede ser un gran coreback. El eh, señor Joe Burrow. Y si sí, el playoff picture cambió, bien. Si sí, los Cards, los cards al, al perder bajaron al tercer lugar de la clasificación, Piso. Pablo. Voy a este el de Rams versus Cardinals, como viste a Murray. Se nubló. Yo, yo creo que a Murray todavía le falta un tramo Esos cardenales no nos ayudaron en nada No, teníamos que haber... Es porque ya, o sea, yo ya veo muy difícil alcanzar a los cardenales Tenían que haber ganado para acercarnos a medio juego de los Rams Y no se pudo y dentro de ocho días los Rams van contra los Seahawks Y yo no creo que pierdan ¿no? A los Seahawks se les indigestan los Rams Y más como están jugando los yo creo que ya les van a dar el tiro de gracia a los Rams, a los Seahawks esta, esta temporada. Now ¿A quién? a Arizona versus Leons. Sí, no los y dos van a ganar 25 Dices, Tanto Rams como, como de los Rams es mucho más Complicado que el de nosotros y cerramos con ellos, así que ese quinto lugar aún está muy a la mano. A los cards sí ya se nos fueron. si sí, los cards ya se nos fueron con todo y que perdieron los cards ya se nos habían ido. O sea, eso hay que hay que tenerlo como bien presente. Pero sí, definitivamente todos los podemos alcanzar, pero hay que jugar bien. Jalalalala touchdown. Touchdown, Caluchet. Touchdown, 49ers. Ya no le estamos viendo a los halcones, ya poniendo las cosas en orden. Sí, los Rams le van a ganar a Seahawks y Arizona le va a ganar a los Lions. Entonces vamos a seguir en la misma. Por eso tenemos que ganar. Porque los Rams, por ahí se habla que podrían mover la última semana San Francisco contra, contra Los Ángeles. O sea, 49ers contra Rams a horario estelar Sabatino. Por ahí leí algo así. Puede ser un juegazo, que se definan muchas cosas ahí. Todavía. Kyler Murray, la neta es que se, se, todavía no está, ¿eh? O sea, muy bueno el, el canijo y, y, y, y hace cosas que chale, pero todas de falta Esta semana nos volvió a enseñar que KS es capaz de perder una ventaja de 10 millones en el último cuarto. Sí, casi la vuelve a, Casi, casi la vuelve a De los cuatro juegos que nos quedan, solo el de Texense me hace el más fácil los demás serán de vida o muerte sí exactamente, por eso este... híjole o sea, tenemos que ganarle a Atlanta sí o sí, si no se nos va a complicar horrible la clasificación, neta hay unos simuladores de playoffs en internet y estuve viendo y si San Francisco no le gana si San Francisco no le gana Atlanta tenemos que ganar dos de los tres que siguen. y esperar combinaciones por eso para San Francisco es de vital importancia ganar la Atlanta. Porque aparte, por la conferencia, no pesa tanto como el de Texans. Fútbol, bien. Corre, corre, corre, bloquea. Touchdown, la defensa. ellas se hicieron presentes todos. Ofensiva, defensiva, equipos especiales. ¡Y ahí está San Francisco! ¡Tacleadón! ¿Quién fue? ¡Marcel Harris! ¡Toma! ¿Y qué menos de 25. ¿sí? Dice... Los juegos de Atlanta y Tejanos son los llamados juegos trampa donde dices a están muy ganarles y salces donde los Niners salen confiados. Es correcto, mi Vic. Aparte históricamente, o no históricamente, pero los últimos y recientes años... San Francisco pierde contra equipos, miren, contra Atlanta 2019, ¿no? Un, equipo, un juego que parecía, no, que tenía que perder. Eh, el año pasado perdimos con quién, ¿con, con, con 200, ¿no? ¿Con quién fue? Con Filadelfia, un juego que no se tenía que perder. Se perdió contra, ¿qué otro? Miami, creo. Este, un juego que San Francisco pierde este año. O pues sea, ahí les encargo a Seattle, ¿no? Independientemente de que nos tenga de chavos, un equipo muy malito nos ganó. Entonces, San Francisco... Parece que si no tiene un rival pesado enfrente no se motiva o no sé qué les pasa. Por eso con Atlanta tengo nervios. Tengo nervios. No miedo, tengo miedo, dicen. ¿no? Corre todo lo que quieras, corre todo lo que quieras. Cover 2 algo que muestre como cover 2. ¿Dónde? Bueno, ¿a dónde primero y ya Pero bueno, así de a poquito, de a poquito de bronca. Lígale, o sea, <ríe> No, hoy casi lo agarraba. Está ahí game tercera Dark Suga. dice Solo quedan dos juegos en casa. Ah, se le cae um... oh, no, no, no recuerdo, creo que sí, nada más es este Atlanta, ¿no? Porque a Houston vamos. Vicevero Ter 25. Dice, Ufanga es un robo del draft, pero se pierde gacho, gacho en coberturas de pase. Se nota que sí lo entrenó la Malu porque él también se perdía mucho en coberturas de pase. <risa> sí, de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo, amigo. Eh, Ufanga sí si es un robo del draft, es muy bueno, pero sí se nos sigue perdiendo, muy gacho en coberturas de pase. Cuando jugaba en la universidad, nuestra primera regla para cada juego es que el equipo que cometa menos errores gana. Y eso es más juzgan menos cómo te juzgan. Tienes que cuidar la pelota, no girarla. Sí, a ver, ahí, ¿quién tiene el dato? Es que no, no tengo ahorita el, el calendario a la mano, pero según yo sí, ya nada más queda este en casa de, de San Francisco contra... contra los halcones negros, ¿no? Creo... Acabó el tercer cuarto. A ver, vamos a buscar ese dato. Como dato, otra vez. ¡Ah! Ahí está. Achecamos ese dato. They'll keep it on the ground. Mitchell. Oh, a got to think San Francisco. Right now, they want to yeah, the Rams. Rams. Todavía nos queda este y el de Tejanos en, en casa Todavía este y el de Tejanos es en casa ¿Qué pasó? ¡Ah! Retraso de juego, me tardé siglos ja, ja, ja. Ya ven por andar viendo el calendario No me pasan el dato Tercera y nueve esa ya se me complicó. Instead of third and third after the delay of game. 25 Dice Entre Bruce Kills y Compton no se hace ninguno Tampoco es que extrañe a McGlinchey Pero ahí es donde dices dónde está Aaron Banks Y creo que Jai Moore en el terreno de juego Se ha ganado más oportunidad que estos dos puntos Es correcto amigo Pienso similar Compton no se hace ninguno Tampoco es que extrañe a McGlinchey Pero ahí sí, ojalá, ojalá regrese El, el Moore es el terreno de juego, ha ganado sí A mí me parece que Mur lo está haciendo bien. Y sí me gustaría que le dieran más chance. Bueno, parece es que estuvo lesionado. Hay que decir eso. Bien. Este también es un buen juego para que suelte un poco garo por el brazo, eh. Los halcones negros no traen muy buen perímetro. Y este. tira a ser. Tres yarditas más o menos. Four yard so Play action, Touchdowns, cero miedo. George Heroes, touchdown. Esto ya es una paliza a los halcones negros de Atlanta. Pasaron muy gallitos. Dice Ter 25. Dice: La atrapada de Kittel es para ponerle de cancha 3. Porque la segunda fue aquella de Vernon Davis versus Sainz. En zona de TDA, pase a Alex Smith. Sí. Yo creo que para, para que fuera considerada de catch, este. ¿De catch qué? No, de catch 4 ya sería De catch 1 fue la de Fue la de De, la de catch 2 fue la de eh, terry Owens De catch 3 fue la de Vernon Davis Esta sería de catch 4 pero para haber sido Eso o era anotación o Este O mínimo tenía que haber Metido el gol de campo de la victoria a Pero la, lo echó a perder todo Pero qué atrapadón, neta Another fumble, he'll sit on this one. It's a touchback. Here are the Falcons as their offense heads back onto the field and hoping to do better than they did their last possession when they punted the football. Appeal to the vanity of your offensive line. Tell them that they control the feet. <laughs> <scrimmage. laughs> <The laughs> win the line of scrimmage. If you do that, you start to win first down. You win second down. And guess what? You start accumulating first downs, and that's what they need in order to not punt the ball again throwing again on second and Se la pudo llevar. Just short of the 45 at the 44. That's what we're used to seeing from him right there. Plays like that why he's number four in the league in terms of receiving yardage. Able to make adjustments all along the way. It doesn't matter where he lines up, where he releases from, working his way into the secondary, figures out defenses and finds weak spots in order to get open. ¡Oh! No. Ah. ¡Madrugo! ¡Uy! atravesó la barda! ¡Es un fantasma! <ríe> ¡Más para ponerlo más decente! Porque ya les planchamos el traje Dice Vero ser 25. Dice Tener a Kittel y Justik en el ataque terrestre es tener a 2 OL, Y además muy buenos por PSE KS les debería de dar más juego Porque a de Evo Samuel ya lo tienen bien estudiado Y solo utilizarlo menos y más como señuelo al grande Evo De acuerdo Vic De acuerdo Vic eh. Dice Por lo que se ve van a hacer balazos el domingo Balacera de, de, de, de, de... Sí, balacera, hermano. Definitivamente. Sí, Vic. La neta es que sí. O sea, Yuschek y, y Kirill son unos bloqueadores extras. Por eso es que el ataque terrestre funciona tan bien. Este... Eh, hay muchas armas, hay muchas armas. Yo creo que, que, que Shanahan tiene... Como nunca. Una ofensiva bien poderosa. O sea, si no es Samuel, tienes a George Hill, tienes a Brandon Ayuk, tienes a Kyle Juszczyk. O sea, puedes hacer maravillas con este ataque que tienen los Gaiders. Ahí está. Primero y diez. Y llegamos a la pausa de los minutos. Passing offensive 189 yardas hoy. Ya otra meta, no sé cuál fue. Pero llegamos a la pausa de los minutos y quiero irme con 49 puntos que sea como un buen presagio para el domingo. <risa> ¡Ah! ¡No! ¡Idiota! Que saben de Michel Va a regresar esta semana. Todavía no se sabe nada amigo, no han dado un reporte oficial de, de, de Michelle, yo esperaría que ya no tarde La verdad creo que nos haría todavía un parísimo, ahí, imagínate otra arma más Jim Wilson ahí va poco a poquito como que agarrando la onda Pero todavía le falta, Jim Wilson no, no, no, no ha entrado a, a en ritmo It's It's Ter vice Ter 25 dice hay que tener cuidado con su RB Cordelle Patterson quien también era dave y ahora convertido en RB ha sido una sensación y muy peligroso si se para a Cordelle Patterson será mucho más fácil porque será enfrentar a un ataque de Men's Channel. es correcto amigo yo pienso lo, lo mismo, o sea es que ellos en Cordelle Patterson tienen, tienen a un a otro Divo Samuel oh. And this is too far su Samuel en Patterson. a su Samuel Here we go, it's Ryan fourth down. ¿Por qué mandé a on el flat first before he's brought down the 39 I'll tell you far from ideal conditions to play in, but neither offense has had much trouble. Plenty of points to go around. First and ten. Now a second down and six. Ryan will throw again. Dumps this off underneath. Here's Davis. Y tiempo. Es un arma muy peligrosa de los halcones negros Corbin y Patterson. Fortunadamente San Francisco entrena con Divo Samuel, pero ellos también entrenan con él, entonces no va a estar nada fácil. Nada, nada fácil. Oh. hoy. Oh. Ya no metí los 49 puntos Me atarugué al final Pero bueno No, quiero, no ya no anotaron Acabó Ganaron los 49ers, señores. Resultado de canal 49. 49ers 42. Atlanta Dark Falcons Suga. 20. Dice, Kyle Pitts también es peligroso. Tiene un aire como era Tony González. Sin sí, nada no más que Kyle Pitts es como más, más atlético, carnal. Yo sí veo a Kyle Pitts como más... Eh, más ágil, o sea, es un receptor convertido en ala cerrada. Severo o sea. 25. Dice. La jugada que marcó el partido del domingo fue el sack de Bosa, porque eso los echó muy atrás en el OT y debido a eso solo pudieron sacar tres. Ese Bosa va a valer cada centavo que pida. Si a ya Watt los Stellers se dieron 80 millones. Eso es lo mínimo que va a pedir Bosa. De acuerdo, amigo. Yo creo que Nick Bosa Y, y cálmate, porque Nick Bosa ya o sea, va que vuela para regreso del año. Pero podría ser jugador ofensivo de la Nacional del año y podría ser jugador defensivo del año. Está a dos capturas de TJ Watt. Está a una captura de Miles Garrett. Está peleando por, por, por ser el, el, el líder en capturas de la NFL. Y eso sería increíble para un jugador que se rompió la rodilla el año pasado. Imagínense eso, o sea, yo creo que puede entrar a en la discusión, obviamente, con el esquinero de, de los de los vaqueros Dice y el vaquero de 25. los vaqueros. Dice. El regreso de. El regreso del año, sí. Yo creo que ese, ese sí va a ser. Eso, ese sí va a ser su. Ya está más que cantado, señores. Um, despido transmisión en YouTube, señores. Eh, hay que apoyar a los 49ers mañana con todo. Con todo. En el Levi Stadium, juego en casa Contra Atlanta, si ganamos Estamos ya casi en playoffs Este, casi todavía no Pero pasísimo, muy grande ganar a Atlanta Para 25. meternos Dice El regreso del año, por la posición de QB Se lo van a dar a Dar A Dar, Pres a dar Prescott Pues quién sabe amigo, porque así números Espectaculares Los está teniendo Nick Bosa ahí está cañón Aunque sí, pesa mucho Jerry Jones ahí, ¿no? Pero bueno, despido de la misión en YouTube. Seguimos aquí en Twitch. Este. Ya saben, hay que apoyar a los Niners. 25. GO Niners. Se lo van a dar a Prescott. Pesa más la posición de QB, aunque se lo merece más Bosa. Es muy probable, amigo. Pero bueno, nos vemos YouTube. Seguimos en Twitch.